Y como siempre, Reina, usted me la presenta como debe de ser. Julie Guiñone, Juliana, periodista venadense, que también jueves tras jueves nos trae diferentes propuestas informativas que, como decimos, y hoy también, tienen que ver justamente con el mundo del turismo y todos los aspectos que esto abarca a la hora de emprender algún viaje, de ir hacia otros territorios que no son los habituales donde eh, habitamos o donde frecuentamos. Así que, Julie, gracias como siempre y gracias por estar hoy también. ¿Cómo le va? Buen día, gracias a ustedes también. Buenas tardes. Recién hablamos. Yo dije Ellas, lo mismo también Claro Para mí aplica todo el día el buen día Exacto, Y siempre comparto. me retan Entonces bueno claro. no, no, Es como decir es Buen jueves Claro. Puedes decir A la mañana, a la noche o a la tarde Así Totalmente. es Totalmente Y ustedes por lo que veo Ya, ya viernes también eh, Sí, claro jueves <risa> El junto. ánimo Sí, total vos no, Pero vos no lo sentís así Sí, sí, sí, sí, Digo, sí, sí. Porque... En la calle también claro. Había como un, un ritmo más tranqui esta mañana claro. que, que salió un ratito del centro sí. Se Notaba esa diferencia Claro Y ya que los chicos no van a la escuela sí, Claro No sé si tus niñitos están en edad escolar pero pudiste descansar en caso de que... Estábamos estuviera. todos en casa. Ah, no claro. sé si eso aplica como descanso. Claro, ¿no? claro. claro, eso sería otro tema, tal cual, súper Es super verdad eso. Y bueno. a propósito de eso, justo decíamos con, con May, la actividad hoy en lo comercial al menos quizás sí se ha asegurado por ahí en el centro, merma o disminuye mm -hmm. la actividad porque la atención bancaria no se da, Excelente. entre algunas otras quizás como profesionales de la salud o lo que va generando también este movimiento al menos en Venado Tuerto en lo cotidiano. Así que quizás hubo algo de movimiento comercial, ojalá se haya dado bienvenido, sea para los comerciantes venadenses y también para quien tiene la posibilidad de adquirir. Pero ahora nos vamos a quedar aquí para adquirir más información sí, desde sí. el mundo del turismo, me parece, otra vez. Así que vos, Julie, nos encaminarás hacia dónde vamos. ¡Qué lindo! Bueno, sí. vamos a viajar de vuelta, chicas, pero esta vez nos vamos a Buenos Aires, ¿sí? Bien. Como primer parada, pensémoslo de esta manera. Eh, porque este fin de semana se llevó a cabo la bioferia una feria realmente de mucha relevancia a nivel latinoamericano, donde se trabaja lo que tiene que ver con el consumo responsable. Bien. ¿sí? Donde hay diferentes propuestas que abarcan 15 temáticas distintas que lo que buscan es justamente profundizar el conocimiento acerca de las formas de llevar una vida más amigable también con el medio ambiente. Claro. Uh -huh. Así que, bueno, esta feria fue un éxito. Recordemos que eh, se lleva a cabo en diferentes lugares también, sí, de Latinoamérica, uh -huh. Paraguay. Eh, Chile, México y Uruguay, son otros países que la organizan año tras año. Este año 45.000 personas asistieron. Ah, bien. Sí, Aquí sí, en sí. Buenos Aires. En Buenos Aires, exacto. Eh, se hace en el hipódromo. Claro. Es una feria que, en este caso, tuvo 250 stands donde participan empresas, hasta emprendedores, claro. que de a poco van proponiendo diferentes alternativas. Bueno, en Imágenes Podemos ir viendo diferentes stands que se fueron organizando en este espacio ¿Sí? Eh, para dar lugar a esto, a que las familias, porque justamente hacían hincapié en esto, en que en muchos casos no solo iba el joven, sino que iba con sus padres o un adulto que llevaba a sus niños uh -huh. para poder ir instalando temas referidos al cuidado y, a, y al uso consciente. Eh, así que, bueno, bienvenidas a todas estas actividades, ¿no? Sí, claro. Que van, que van tomando fuerza. Y precisamente, aplicado, orientado, ¿hacia qué esta bioferia? Nos decía Julie, ¿a, ¿a productos, a servicios de todo tipo o con un rubro específico? No, fue muy amplio. Había desde gastronomía hasta lo que fue, de alguna manera, la estrella de, de esta feria, fueron los vehículos eléctricos. Ah, ¿Sí? mira qué interesante Porque, eso. bueno, se, se empieza a promover esto desde ya hace varios años, ¿no? Pero bueno es como que lo que se viene en función de una menor contaminación uh -huh. ambiental también a partir del vehículo que utilizamos. Entonces, bueno, se está trabajando, por ejemplo, hay un grupo de jóvenes que presentaron un karting, ¿sí? que están eh, llevando adelante toda esta investigación para poder ponerlo a prueba, si se quiere, y después eh, sí en el mercado. Qué bien. Bueno, acá en Menado Tuerto se me viene a la mente y justo ayer lo veía circular en el centro de la ciudad, si bien hay varios vehículos en la República Argentina que tienen estas sí. características, pero el que llegó a Venado Tuerto hace algún tiempo tiene que ver con el auto llamado Tito, Exacto, que sí. es de industria nacional, si no me confundo, desde el norte de la República Argentina empezaba a fabricarse y fue llegando aquí también, una concesionaria venadense lo tiene a disposición, el auto Tito, que bueno, es la verdad algo pequeño, pero tiene sus comodidades, sus facilidades y fundamentalmente esto que decís. La posibilidad de evitar a través de la movilidad de la contaminación del ambiente. Así es, bueno, los eh, monopatines también, cada vez casos de menado. De... Y esta semana empecé a ver, no sé ustedes, sí, unas motitos, entiendo yo que son, pero que tienen como una orientación de ser un triciclo. Sí. Pero son tipo motos. Bueno, esta semana vi dos justamente. Si capto algunas, le voy a sacar una foto sí, y se las claro. comparto en el momento. Exacto. Porque me llamó la atención, usualmente he visto de ciertas características así, ya que para algunas personas que se adaptan, que tienen alguna dificultad uh -huh. o algunas otras habilidades, sí. entonces este tipo de herramientas vehiculares para las personas que lo requieren por algún motivo en su salud en particular. Pero he visto andar a personas que en vez de una moto, como la que tenés vos, claro. por ejemplo, las habituales que solemos ver, sí. andaban en. Sí. Es como una especie de triciclo, obviamente Mirá. más alto... Y con motor y dije, ah, esto también se debe venir al igual que los monopatines. Sí, ¿no? que acá en Menado Tuerto se explotó todo lo que tiene que ver con eh, los monopatines. Sí. Es más, deberían de regular alguna ordenanza. Sí, porque, a propósito bueno. de eso algo está, incluso también va de la mano con las bicisendas que se Exacto. están construyendo aquí en Venado Tuerto, donde según la velocidad, y lo decimos muy superficialmente porque uh -huh. es información que de todo lo que leemos uh -huh. o vemos y escuchamos, uh -huh. pero según la velocidad a la que andes, vas a tener que ir por la bicisenda claro. o no con tu monopatina. Claro. Exacto, claro. sí. Es que sí, van a ver, van surgiendo diferentes cambios y en este caso la movilidad también va teniendo sus variaciones. Sí. En este tipo de eventos, por ejemplo, se busca promover, eh, no sé, el uso de la bicicleta. Sí. Entonces, los que llegaban en bici tenían entrada gratis. Ah, ¿no? entonces, y en cada, en cada una de estas ferias se, se proponen diferentes consignas. O, por ejemplo, esto de llevar reciclables y uh -huh. entonces tenés una entrada. Bueno, este tipo de opciones también estaba. Pero como les decía, había gastronomía, ¿sí? Sí. Eh, que bueno, dentro de la gastronomía... Sí, de contanos más... a ver, sí, por favor, porque además Algo. de llevarnos a viajar, las tres novedades ¿eh? gastronómicas que en este momento es lo mejor que nos puede pasar. No sé si, si te vas a deleitar con esto que te voy a decir, pero lo más llamativo fue el agua fue? de mar. Ah, mira o sea, está en la sal de mar, ya sí, la conozco esa. Está, agua de mar. Se estaba es? dando un proceso en el sur de la República Argentina, recuerdo, para poder desalinizar, si es el término correcto, el agua de mar, ya que incluso hay, no recuerdo en qué región, porque lo leí también hace bastante tiempo, pero que hacía mención a esto, que diferentes investigadores del CONICET, incluso a nivel nacional, estaban desarrollando estas herramientas teniendo en cuenta que el recurso hídrico en estas zonas donde predomina la presencia del mar, no es quizás tanto como en nuestra zona, supongamos. Uh -huh. Así que de esta manera poder aprovechar el caudal y la presencia del mar, pero obviamente con los procesos adecuados para poder quitar algunos de los minerales que tiene el agua que, por supuesto, desequilibrarían al organismo humano. Uh -huh. Así es. Bueno, otra propuesta que tiene que ver con esto de la alimentación consciente y dentro de esta de esta línea de alimentación, justamente dicho, eh, se habla del consumo del agua de mar como algo beneficioso. Bueno, Mira. ahí está. Estuvo presente ¿Directamente? también la biogéria. Sí. Así, de una. O sea, no pasa Supongo por ningún que proceso. Debe tener algún proceso ah. para potabilizar, por ejemplo. Claro. claro. Pero bueno, desconozco cómo, cómo será ese proceso. Claro. Sí, fue algo llamativo dentro de, de las ferias. Eh, ¿Qué otra cosa hubo llamativa dentro de la feria? Bien, hubo diferentes emprendimientos que se presentaron. Uh -huh. Meraki es uno que ya uh -huh. tiene eh, renombre a nivel internacional, se ¿sí? sí. está importando Uruguay. ¿Y, ¿Y qué es Meraki? 30. Meraki es un grupo de jóvenes sí. que decidieron empezar a crear productos que tienen que ver con la higiene personal sí. de forma sustentable. Ah, genial. ¿Sí? Entonces lo primero que nace es el cepillo de dientes de bambú que hoy tradicionalmente y afortunadamente lo podemos ver en muchos comercios. Bueno, en el caso de, de estos jóvenes fue su primer producto. Uh -huh. A partir de ahí se fueron desarrollando pasta dental, varias eh, hisopos, mmm, varias opciones de... Eh, esto que tradicionalmente utilizamos, pero que tiene mucho plástico, bueno, uh -huh. de una manera que sea biodegradable o reciclable. Claro. Así que ellos también estuvieron presentes. Hubo eh, una emprendedora también que me llamó mucho la atención, Fan House, Fan que House. se llama. Eh, sí, así lo encontramos, incluso lo busqué en Instagram, está de esa manera. ¿Y qué nos presenta? ¿Qué propuesta tiene Fan House? Eh, es una joven que decidió ser una marca de accesorios, sí. principalmente mochilas, y algunas prendas como camperas, por ejemplo, uh -huh. hechas con. Lo que son eh, los inflables de pileta recuperados. Wow. Así es? es. Es muy llamativo. Sí, sí una muy ingeniosa la idea. Sí, sí, sí, sí. sí, Así que, bueno, eh, ellos también estuvieron presentes. Arquitectura Sustentable, por supuesto, también tuvo su lugar. Eh, es una feria donde hay muchas exposiciones claro. en torno a esto. Entonces, bueno, tuvieron su lugar para poder hablar desde ladrillos de adobe hasta esto que tiene que ver con productos que colaboren para una baja demanda energética. ¿sí? Bien. Así que esto, por un lado, realmente fue eh, exitosa. y ¿Cuánto se llevó a cabo esta feria? El fin de semana. Ah, Terminó bien. el domingo. Bien. Sí, sí, sí. Eh, y un dato que también trajo, ¿no? Esto es eh, hablar del greenwashing, ¿sí? como un concepto que se va instalando. Greenwashing. Washing, washing sí. es como lavar lavado y green es verde. Exacto. Claro. Tiene que ver en realidad con una crítica ¿no? que se le hace a este tipo Ajá. de ferias. Eh, se suman muchas marcas, por ejemplo, estuvo Nestlé con esto de la neutralidad plástica. Entonces, la cantidad de plástico que yo utilizo para crear mis paquetes, mi packaging, bueno, trato de recuperarlo por otro lado. Y aparece entonces este concepto como una crítica, ¿no? No puntualmente para esta empresa, sino en general. Claro. O como para decir, bueno, tenemos el lado A y tenemos el lado B de esta claro. cuestión. Ajá. Y a propósito de esto, ¿de que ibas marcando? Es como que se me hacía una conexión con la ciudad de Venado Tuerto, porque como decías, estas empresas quizás son reconocidas a nivel nacional, incluso sí. algunas ya traspasando el límite de la República Argentina y marcando, logrando otros niveles de crecimiento, pero en Venado Tuerto, por ejemplo, hablabas de lo que tiene que ver con los productos de higiene, desde esta perspectiva, y hay... Un montón de emprendedores que he ido descubriendo en algunas oportunidades que asistí a los paseos de la ciudad, que este fin de semana hay uno precisamente el sí. sábado, edición sí. especial de Pascua, pero como siempre seguramente serán presentes una gran cantidad de rubros. Uh -huh. He ido descubriendo e incluso esta Aquamarina que eh, los domingos en el Benita al Parque también ha estado presente recepcionando aceite de cocina usado ya sea de tu hogar o de, si tenés algún emprendimiento. Eh, del arte culinario, gastronómico, así que de esta manera luego lo reutilizan, lo procesan y así también obtienen diferentes elementos que tienen que ver con la higiene. Y tanto más que ibas contando y yo digo, wow, Sucede a nivel nacional e internacional, pero Venado Tuerto también, también lo tiene. Por supuesto, en paralelo Venado tiene un gran desarrollo sí. Sí, en ese sentido. Lo mismo eh, decías vos, llego en bicicleta a la feria, puedo llegar en bicicleta, obtengo mi entrada, o algún beneficio, uh -huh. llevo también algunos residuos que consideramos residuos, pero pueden tener uh -huh. otra orientación. Es lo mismo que sucede en el Benito al Parque, Exacto. por ejemplo. Sí, o en su momento también estaba eh, la moneda que vos cambiabas. con El ecopunto. Exacto. Sí, sí, sí, sí. Hay un montón de opciones que la verdad que está bueno que en paralelo sí. se vayan desarrollando en la ciudad también. Eh, así que, bueno, esto es lo que pasó en la biosferia este año, sí, en esta edición, en esta cuarta edición. Bien. ¿Cuarta edición aquí en Argentina? En Argentina. Bien. Y en paralelo se desarrolla siempre en esta misma fecha, por ejemplo, en países limítrofes que vos ibas enumerando. En diferentes puntos, sí, de Latinoamérica se va haciendo, pero no en paralelo. Bien. Claro. No es exactamente la misma fecha. Quizás se genera este intercambio de decir los argentinos van hacia otro lado y desde otros países vienen o intentan destacar o quizás nacionalmente a cada uno de los emprendimientos o empresas. Creo que a nivel local, se está trabajando a nivel local digo por Argentina, sí. uh -huh. eh, se está trabajando más en lo que es el interior claro. sí, todavía. Qué Pero bien. sin embargo no, no, no deja de existir la posibilidad de, del vínculo y del contacto y del feedback con otros países entre los organizadores. Claro. ¿no? De pronto esto sirvió o este tema mira lo podemos traer para Argentina y ver cómo suena. Entonces... Eh, supongo que ese feedback está entre los organizadores de las diferentes bioferias. Claro, okay. bien. ¿Algo más que nos quieras contar que nos trajo ahí que nos había comentado antes de salir al aire? Sí, bueno, tenemos otra novedad que tiene que ver con el turismo, pero en cruceros. Entonces, ah, bueno. Si ¿Es algo que ustedes han pensado alguna vez? ¿Si lo han hecho? Y yo después del Titanic quedé media ahí, <risa> sí, media traumadita. Tengo algunos traumitas, mirá, <risa> me ha <quedan más> complicado. <risa> pero... Hay que reconocer que es una opción. Todavía. Es una opción, totalmente, total. Sí, sí, sí, sí. Nunca he tenido la experiencia. Ajá. Si tuviera la posibilidad de viajar con mucha frecuencia y de hacer este tipo de viajes que conllevan desde ya inversiones económicas bastante considerables, uh -huh. quizás lo tendría en cuenta. Yeah. Pero si me surge la posibilidad, creo que elijo la tierra para darme una reposera, claro. una, eh, una sombrilla o lo que sea y me quedo en ese lugar estático. Uh -huh. Me han comentado que es cómodo. El crucero, porque la verdad que tiene de todo. exacto. Sí, sí, sea, sí. La reposera, por lo menos, la tenés. Claro. O sea, desde teatro, piletas, espacio de juegos, canchitas de básquet, uh -huh. casinos, restaurantes, peluquerías. Bueno, me han comentado y enumerado que hay de todo, pero no es algo Como que un quizás me tiro de cabeza. Andante. Claro. Sería un. Crucero, supongo ¿no? sí sí sí exacto ¿Cómo será bueno, dormir ahí porque estás todo el tiempo en movimiento Ay, sí, bueno total. esa es una de las claves a la hora de elegir un crucero cuando empecé a investigar un poquito este tema tiene que ver con esto con qué tipo de habitaciones elegimos y con qué comodidades mm. a partir de este desconocimiento que muchas veces tenemos porque no es algo usual y popular si claro. se quiere, eh, surgen los mini cruceros sí ah, mini cruceros y qué serían los mini cruceros son opciones de viajes pero de tres días ah porque es hasta de 20 días claro sí, ¿sí? sí. Entonces, estas opciones de menos días te permite ir viendo. Los cruceros se califican de 3 a 6 estrellas. Bien. ¿Sí? Como cualquier hotel que en realidad haya claro. 5 es estrellas. Bueno, en este caso tiene que ver con esta calificación. Y para todos los gustos. Hay cruceros donde se detienen y uno puede ir a hacer alguna actividad extra. Y hay cruceros donde esto no, no tiene lugar, pero claro. se prioriza, por ejemplo, eh, un spa. ¿sí? Es depende del tipo de viaje y con quién viaje fundamentalmente también. Claro. ¿no? En este caso, la noticia tiene que ver con que eh, la temporada cerró ahora en marzo, es de octubre a marzo la temporada de cruceros en nuestra zona, ¿sí? uh -huh. Y mmm, la novedad es que se recuperó respecto de lo que era prepandemia. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Y no solo que se recuperó, sino que incrementó un 5% más ¿sí? de turistas hubo en esta ocasión. Y puntualmente en números son 580.000 turistas que llegaron a los puertos ¿sí? de Argentina después de hacer diferentes travesías. Claro. Había quienes eligieron la costa, Brasil, Uruguay, Argentina. Uh -huh. Y hubo otros que hicieron un viaje para el sur, Ushuaia, Antártida. Qué lindo todo eso. Hermoso. Sí, bueno, la cuestión cual. es que eh, estaban de alguna manera mostrando cómo este tipo de turismo también vuelve a tomar fuerza, vuelve a recuperarse. Y ya te digo, es todo un mundo para investigar, porque realmente hay muchas opciones, realmente hay mucha, eh, mucha variedad de... Crucero, incluso de precios. Claro, Preciso. eso te iba a preguntar. Ahora que hablamos de los mini cruceros, tiene sí. que ver algo también con el dinero, supongo, Por como supuesto. para que no tenga eh, que sea demasiado costoso, como mm. otros, los comunes, ponele que te vas mucho más días. También. Ahora, mini crucero solo cambia en la cantidad de en días, cantidad no de día. es que es quizás un, un barco barquito, chiquito. Claro, un barco <risas> más moderado en su tamaño. A vos te preocupa, el, no te vas a hundir. No claro. te preocupes, el Titanic ya está. <risa> ya pasó. Fue <risa> ficción. No, claro. bueno, eh, la realidad es que tiene que ver con la cantidad de días que vos estás claro. ahí claro. operándote. Yo veía que en promedio lo más, lo más eh, económico sí. rondan los 307 dólares por persona. ¿sí? Claro. Eh, para este, esta cantidad de días. Claro. Pero bueno, de vuelta, las agencias habrán, un montón de opciones y de abanicos en función de las necesidades que vean de sus turistas. Bien, ahí. igual me da la impresión que vas a seguir recontro investigando a todo me esto encantó. de los cruceros, porque por empezar, Mini, ya del crucero mucha idea no tenía, imagínate con mini crucero menos, así que te agradecemos como siempre, Julie, que nos abrís, nos despertás mm. y nos activás desde otros puntos, que bueno, por ahí uno si no no tiene la posibilidad. Es que es lo que yo pensaba, a mí cuando me dijeron crucero, dije, uy, qué no. Es, y claro, realmente no. uno empieza a meterse un poco más y empieza a descubrir un montón de opciones. Mm. Entonces vos decís, bueno, a la hora de elegir, tengo claro. más. Eh, opciones, tengo sí. más posibilidades Exactamente. Sí. bueno, en este caso cuando uno va en un crucero desconozco si es como un all inclusive, si funciona sí. así sí, sí, tengo sí, la cena todo incluido porque vos decías 307 dólares inicialmente supongamos que lo hacemos por, por 400 persona a tres días, claro, por 400 pesos es algo así como 120 125 mil pesos bueno. si no me confundo no sé a cuánto estás calculando el dólar. A 400, lo okay. no cerré en 400. Bien, bueno, like estamos. Así que 300, 300 dólares por 400 es, a ver, si Bien. más o menos consideramos orientativamente ese precio, tres días en un crucero con todo lo que ofrece y demás, quizás no es tan alocado. No, porque si no, tengo no. el all inclusive en relación a lo que quiero tomar, quiero comer, para poder ir al cine, al spa, al teatro y a la bueno, pileta. Claro, tengamos en cuenta... Que va a variar la cantidad de estrellas. No todos claro. los cruceros te van a hacer cine, teatro, gimnasio y spa. Claro. claro. Sí. Quizás alguno te va a puntualizar en claro. algo que vos después vas a elegir según el gusto y bueno, y el dinero que tengas. Exacto. Igual me gusta esta idea, porque viste, tres días sí. no es ni tan poco, ni mucho, mucho, y entonces no, hoy te quizás vas a dar hay cuenta. personas que tal vez no tienen para una experiencia de siete claro. o más días. Bueno, puedo tres, cuentos de tres. Ese Exacto. dinero, ¿me serviría para hacer más días quizás desde la tierra, en un hotel, alguna televisión? Sí, pero bueno, tenés la experiencia crucero Total. Minimizada. Exactamente. Exactamente. <risa> Así es. Che, eh, recién escuchábamos a Eli de los controles que dijo, vamos, vamos estaría si bueno, ir. a ver, la experiencia, hacemos vamos como... Todos. Claro, <risa> tipo... Una vamos investigación a un canje. Canje, sí, claro, por, por favor. favor. <risa> para irnos del de, crucero. Exacto. Bien, Julie, ¿algo más que quede como siempre pendiente? Nada más, chicas, por ahí. Bien, así que imagino que ustedes, y esperen, espero que vayan anotando todos estos tips desde las aplicaciones que Julie nos fue informando, donde podemos usualmente quienes son eh, turistas internacionales, pero también como argentinos poder descubrir aún más, porque es una guía turística, pero a través de las apps, como así también nos ha contado de esta nueva modernidad de intercambiar y poder ir a la casa de alguien que te recibe y después ese intercambio viceversa, entre tanto más que nos ha ido diciendo. Así que esperamos que ustedes vayan tomando nota de todo esto y también lo que deseamos es que de alguna manera puedan concretar un viajecito. Ay, Quizás sí. turismo de cercanía, pero contar con estas herramientas para poder descubrir o profundizar esas recorridas, como así también si hacen turismo y visitan algunos otros territorios más lejanos, también poder tener... Más allá de la tranquilidad, sí. de tal vez el descanso que uno desea, pero poder enriquecerse y exprimir a full este viaje que estás haciendo. Así que gracias, como siempre, Julia. Muchas gracias. Eh, ahora,